Serenatas, Luis Barbosa Despiértala con una serenata Quiero llenarla de versos y de flores Amor de mis amores y de mis alegrías No necesito que llegue el mes de mayo Yo quiero demostrarle Mi amor todos los días ¡Mi amor todos todo día. día. los días! ¡Esa, Y brota como un manantial Las pieles del primer amor El alma ya quiere volar Y vuela tras una ilusión Y aprendemos que el dolor y la alegría Son la esencia permanente de la vida Y luego cuando somos dos en busca de un mismo ideal, formamos un nido de amor, refugio que se llama hogar y empezamos otra etapa en el camino. Un hombre y una mujer unidos por la fe y la esperanza. Luis Barbosa. ¡Sufre años, <muchas> sufre años! Serenatas Luis Barbosa, Piértala con una serenata. Quisiera un día especial, llévale flores. Serenatas Luis Barbosa, a adorar a las mujeres y de mujeres está rodeado mi destino.